Aquí tenéis a vuestro campeón. Leon. Soy muy bueno en esto, más te vale serlo tú también. Mi pelotón no acabará con el tuyo. Allí hay una... Soy líder de... Tranquilo, espero que todos nos caigamos bien. Chiste malo. Allá va. Vayamos por aquí. ¡Oh! ¡Oh! con el enemigo. Me disparan amigos. Atención, gracias. Retirando. Un vacío en el corazón. Es hora de brillar. Listo para la acción. El oro le sienta también a un diamante como yo. Aquí tenéis a vuestro campeón. ¿Os habéis despedido ya? Pensad en la recompensa. Allí hay un blanco. Puede que haya algo bueno por aquí. Atención. Entendido. Primera sangre. Allí veo a Aquí hay en contacto con objetivo. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Estamos todos en el anillo. Bien. Lanzando... Atención Granada. Recargando. García. Aquí hay una mejora de armas. Contacto si con traigo, objetivo de no precisión. Allí hay un enemigo. Ahí hay un blanco. ¿Quién ¿Quiere usar la tirolina? Yo ¿No? ¿Sí? Diez segundos hasta que se cierre el anillo. Coged lo que necesitéis y marcha. Atención, el anillo se está cerrando. Estamos todos fuera del anillo. ¿Y no si se acerca por un muro letal? Aquí hay una mejora de arma, punta de martillo. Lanzando anilla de salto. Atención, lanzando pack de supervivencia. Parece que llega un pack de supervivencia. Perfecto. Bueno, por aquí necesito escudos. Sería bueno vigilar aquí. Lo haré yo. La tienda ha abierto. Venid a ver la mercancía. Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneos. Gracias Exploremos por, por acá. Contacto con objetivo. Sí. Enemigo avistado. Recibido. Allí hay una amenaza. amenaza Atención, tenemos una nueva parca. Amenaza avistada. Nueva parca. Atentos, vigilar. Amenaza avistada. Impacto directo. Recar Acabamos con todo el pelotón. Estoy disparando. Necesito escudos. Recargando escudos. Me He visto un enemigo. Granada. Fragmentación lanzada. Me disparan, amigos. Allá voy. Enemigo derribado. Electroestrella lanzada. Cuidado. Aquí Allí hay, hay, este hay una.. fuego contra el enemigo. Otro calzón derribado. Soy la nueva parca. Preferiría buscar botín, pero si insiste. La tienda ha la puerta a la mercancía. vigilando este punto. Aquí hay un craver. Tienes conmigo esta noche. Exploremos por aquí. Han pasado enemigos por aquí. Aquí, aquí hay. Aquí hay un boti. Aquí hay una pila para escudo. Necesito escudos. Mío. Buena elección. Tenéis un buen gusto. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Usando cárcel. Necesito salud momento de curarnos. Recargando escudos. Aquí hay una pila para escudo. Eres un cielo. Vayamos por aquí. Gracias. Vale, de nada. Y ahora sigamos adelante. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 3. de emergencia. Nivel 3. Sería bueno vigilar aquí. Lo haré yo. Yo también. Han pasado Necesito enemigos por aquí. Recibido. Vayamos por aquí. Recibido. Atención, el anillo está raro. Perfecto. Estamos todos en el anillo. Allí hay un enemigo. Allí hay un blanco. Amenaza Aquí hay una amenaza. Uh, llega un par de supervivencia. Me gusta cómo suena eso. ¿Alguien quiere comprar algo? Instalando una tirolina. Puede que haya algo bueno por aquí. Empieza la cuenta atrás del anillo. Enemigo avistado. Perfecto. Estamos todos en el anillo. Allí hay una amenaza. Aquí tenéis vuestros regalo. Este Los cafés. Allí hay un blanco. ¡Los café! Avistada. Los café. Les hice daño. Recargando. Blanco detectado. Enemigo avistado. Activando anilla de salto. El campeón ha sido eliminado. Acaba de caer un campeón. No sería muy bueno. Aquí hay una torre de salto. Blanco detectado. Puede que haya algo bueno por aquí. Vamos por aquí. El blanco está aquí. Preparaos. Usemos la tiroina. Amenaza avistada. Impacto directo. Reca... Esperad, necesito curarme. Desplegando un dron médico. siguiente anillo enemigo instalado de supervivencia para recoger botín llega un pack de supervivencia ah. aquí hay una Contacto. mis escudos aquí hay una amenaza necesito escudos Aquí hay una batería para escudo. Recargando escudos. Recargando mis escudos. Contactando. Aquí hay una batería enemigo para listado. escudo. Enemigo avistado. Solo estoy recargando mis escudos. ¡Ah! Un enemigo avistado. Este era el último que quedaba del pelotón. Estamos entre en contacto los con, con amenaza que... Están disparando Recibiendo daños, amigos Atención, granada Recargando mi... Recargando mi... ¿Deberíamos ir por aquí? Retiremos por aquí Vayamos por aquí Muy bien A mí la mano me, me estoy reparando Estoy concentrando los sensores en este punto Disparando Enemigo avistado Me disparan, amigos Enemigo avistado ¿Quién quiere usar la tirana. Exploremos por aquí. Amenaza avistada. Allí hay una amenaza. Abriendo fuego con allí hay un enemigo. Recargando. Blanco detectado. Allí hay una allí amenaza. Allí hay un enemigo. Allí hay un blanco. Allí hay un blanco. Blanco detectado. Estamos todos bien. bien. Blanco detectado. ¡Amenaza avistada! ¡Están disparando! ¡Esperad! ¡Granada termina lanzada! ¡Queda otro pelotón! ¡Recargando! ¡Contactando con Contacto el con objetivo! los campeones de Apex.